a entrenar la cita para el primer día. Y nada, estoy muy contento de... correr una prueba de este nivel de cerca de casa. Me hace mucha ilusión. Y además, está toda la gente animando. Así que habrá que ir a tope. Yeah, you can feel something really special because there is many guys riding in OBR and yeah. around and everyone are looking and Oh, you're on the team! <laughs> No, harder, yeah, higher. Yeah. yeah. yeah. <laughs> Today is longer, harder, higher. I'm causing the you okay. And I protection. Nice. Because he is like nearly home and yeah. I think he is enjoying it. Yeah, it's his home race. Yeah. I think it's the star of the weekend Gadi because he's the Spanish champion and uh, he has you many followers. It can be good for him to have a pretty good race because yeah. everyone is Enjoy looking at him. Estamos aquí en el castillo de Ainsa para el prólogo, que salgo en nada, en 10 minutos como mucho. Voy a empezar este prólogo del viernes con muchas ganas, aunque no cuenta para el crono, pero a dar un poco de espectáculo a la gente de Insta que está súper volcada con la carrera. Es el primer día de carrera, las bicis de los corredores están preparadas, esperando que lleguen pues, para empezar, a hacer las especiales y que todo vaya bien. C'est tout en haut. Et ça a tenu jusqu'en bas. Et les 100 derniers mètres, ça, le pneu, il est sorti. Et j finir puis... c'est la première fois que je finis pas de course ah ouais j'ai toujours fini j'étais trop blague juste de pas avoir fini quoi j'ai plein de fois genre j'ai des merdes comme ça mais je suis beaucoup Acabar las en la y nada, acabo el 23, mejor resultado que he hecho hasta la fecha en los Central Series y súper agradecido a todas las personas que han estado animando. Ha sido muy motivante correr aquí cerca de casa y además acabar con un resultado tan bueno pues no puedo pedir nada más este fin de semana. Ha sido todo genial. It was, it was hard. It's um, just raining. But well, it was good fun uh, and I enjoyed, enjoyed, enjoyed racing and riding here so, so yeah, uh, look forward to next weekend.